Hola, mi nombre es Edgar Ruiz y junto a Eileen Trujillo voy a coordinar el primer taller para asesores sindicales creado por el Laboratorio de Proyectos Sociales. Este taller está pensado para aquellas personas que están muy involucradas en temas sindicales como lo pueden ser dirigentes, eh, algunos líderes sindicales o algunos delegados. Incluso también para, está pensado para los trabajadores de base, para que sepan cómo debería funcionar su sindicato y también para otra población que tradicionalmente no ha sido muy identificada como, como un valioso aliado del movimiento sindical, pero que es muy importante para, para lograr la, la, el rediseño de, de la institución sindical, que son los asesores, expertos independientes y los académicos. Eh, eh, pensando en estos dos grupos objetivos, diseñamos un taller que consta de ocho módulos temáticos, cada uno de los cuales aborda distintas problemáticas, tal vez en algunos momentos muy específicas, en otros muy generales de contexto, que nos pueden ayudar a entender cómo es que el movimiento sindical funciona y qué se necesita modificar para mejorar su actuar. El primer módulo se centra en el contexto y los retos que, que a los que se enfrenta el sindicalismo eh, tanto en México como en el mundo. Un ejemplo de estos retos son los nuevos procesos tecnológicos o, las, o, o una economía de baja productividad que, que cada vez es, es el argumento más usado para, para desestimar los aumentos salariales. El segundo punto que vamos a analizar en el segundo módulo es cómo, eh, cómo son las relaciones laborales y cómo es la justicia laboral en México y cómo a través de las estructuras de poder se limita la acción real de los sindicatos. En el tercer módulo vamos a ver las mejores prácticas dentro de los sindicatos como mecanismos de gobernanza de los mismos para que estos tengan una vida realmente democrática. El cuarto módulo se centra en la organización y estructura del mismo sindicato, cómo hacer campañas de afiliación, cómo eh, identificar grupos potenciales de apoyo. Eh, el siguiente módulo se centra en la investigación estratégica que se refiere a todos los métodos de recopilación de información y sistematización de la misma para lograr los objetivos que, que, que se establezcan las instituciones sindicales. Eh, casi al último tendremos dos módulos dedicados a la negociación colectiva. Hemos decidido que sean dos módulos porque el núcleo de la actividad sindical es la negociación colectiva. Eh, todas las demás son actividades de apoyo que, que, o, o, que también son necesarias eh, de realizar por parte del sindicato, pero que culminan en una negociación colectiva que da términos a las relaciones laborales entre los trabajadores representados y, y el patrón. Y por último, dedicaremos un módulo completo a ver hacia dónde tiene que dirigirse el, el sindicalismo mexicano, la agenda de futuro y ciertos lineamientos que nos gustaría que, que los sindicatos empezaran a, a tomar dentro de sus agendas. Eh, ese es en términos generales cómo se desarrolla este taller. Esperamos que ustedes lo encuentren de, de bastante utilidad, así como nosotros vamos a estar muy involucrados en, en, en este proceso.